Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente, yo soy Nicole para los que no me conocen y he vuelto a mi set de todos los tiempos porque quiero anunciarles algo muy importante que me tiene como que muy emocionada Por fin me animé y estaré dictando clases de modelaje, así como pueden ver en el título del video, que ya era obvio Quería contárselos por acá porque ya lo he anunciado en Instagram con la primera clase que voy a dar y quería, bueno, más que nada expandirme un poco más sobre cómo es la clase o contarles un poco más sobre por qué decidí hacerlo. Y es porque muchas de ustedes me escriben diario cómo empezar en el modelaje, cómo puedo aprender a desfilar, etcétera Yo siempre les derivo o a agencias o a que vean por internet porque en verdad yo nunca me he animado a hacer algo, o sea, clase en físico o prepararles una clase para internet porque... Creo que estaríamos desperdiciando eh, un poco de tiempo porque no es lo mismo enseñar por video que en persona. Por tanta demanda y tantas chicas interesadas en empezar el modelaje y aprender a caminar o cómo posar o simplemente tener una mejor postura, les he preparado la primera clase que se va a basar en pasarela básica. Las chicas de Lima que están interesadas, les voy a dejar en el link de abajo y también ahorita les voy a contar... Eh, sobre el post que he hecho del workshop de pasarela básica Porque después una vez que ya haces la básica pasas a una pro que es mucho más como compleja por así decirlo Y más adelante el plan es hacer también clases de fotopose básico y fotopose pro Dependiendo cómo van avanzando las chicas y bueno, si es que hay más chicas interesadas también, ¿no? Esa clase dura tres horas, es un día, bueno, las tres horas intensivas Porque vamos a empezar desde cero, la básica es para chicas que no tienen experiencia usando o sea, usando tacos quizá sí, pero modelando no, porque sea, tiene tener experiencia en eso. Y vamos a empezar desde pisar correctamente la postura, la pose y bueno, las diferentes pasarelas que hay con el fin de fiesta, que es cuando salen todas las modelos desfilando la ropa y varios elementos importantes que considero yo que las chicas que están interesadas deben saber. Y también va a haber una parte teórica en donde les voy a contar como cómo empezar, cómo presentarse a castings, que también tiene mucho que ver con la pasarela. Igual todas las chicas, sin importar talla, pueden ir. Y es a partir de los 14 años hasta los 25. Así que si estás entre ese rango y te interesa mucho, puedes escribirme al Instagram que se los voy a dejar aquí y también en el box de abajo. Y ya que están interesados en este video, quiero contarles qué es lo que necesitan llevar. Si es que se inscriben al workshop Importantísimo es que si ya vieron mis videos anteriores Deben saberse esto pero de memoria Para presentarse a un casting o una clase Lo principal es usar un top negro Un top negro y más que nada pantalón negro pitillo Y lo más importante son los tacos No pueden usar tacos cuña porque no les va a servir a la hora de la pisada sino no tienen que ser tacos como este Tacos de estileto que tengan un taquito así lo más delgado posible, porque cuando son los tacos cuadrados así grandes, no sirven tampoco. Y bueno, esto no importa si es cerrado o abierto, pero la cosa es que sea así. No importa el taco, puede ser taco 8, 5, 10, 15, con el que ustedes se sientan cómodos, porque con eso va a ser mucho más fácil aprender con un zapato que quizá ya hayan usado y quieren, bueno, moldearlo y aprender con eso. Si estás interesada en tomar este workshop de pasarela básica, voy a decirte que tienes que hacerlo rápido, porque son cupos limitados. Por ahí les voy a pasar toda la información y me pueden hacer ahí cualquier otra duda que tengan. El costo del workshop es de 100 soles. Recuerden que son 3 horas básicas. No hay eh, altura mínima. Solamente debes tener entre 14 y 25 años e ir con el full actitud, full ganas de aprender. Y sobre todo salir como una mejor versión de uno mismo, ¿no? Y también va a haber un pequeño break, obviamente, porque no vamos a hacer no vamos a estar trabajando las 3 horas seguidas A ver un pequeño break para conocernos Para comer algo y para tomar agua Porque va a ser mucho calor probablemente Así que espero que se inscriban Que se metan porque voy a estar muy feliz De poder conocerlas finalmente y poder ayudarlas En lo que necesiten Así que sin más no se olviden de suscribirse A mi canal como siempre Síganme en mis redes sociales por ahí me escriben No se olviden y nos vemos en un próximo video Chao chicas